Bienvenidos al track record de RuPaul's Drag Race All-Star 3 Episodio 8 Y ya llegamos a la final Y en esta ocasión voy a hacer algo un poquito diferente Porque quiero ver la final y quiero hacer una videoreacción Antes de empezar el último track record pues me gustaría dejar claro que la intención de, de, de mi show, de este programa, es precisamente pues hacer una crítica constructiva acerca de lo que estábamos viendo. Ya sé que probablemente no sea el más carismático ni el más chistoso del mundo, pero RuPaul's Drag Race es uno de mis programas favoritos, si no es que mi programa favorito. No, no, uno, uno. Pero debo de confesar que, pues, en estos 10 años de seguir el programa, nunca había tenido esa sensación de que todos los fanáticos del mundo pues ya creemos que esto ya se acabe. Yo sentía, sentía mis adentros, sentía en mi ser que era demasiado pronto para tener un All-Star. Y creo que pues están pagando las consecuencias de eso como también las consecuencias de, de todos los adelantos de los rumores. ¿Quién sabe qué tanto les esté afectando? Que pues antes de que empiece una temporada ya sepamos quién va a ser el top 4 o el top 3 cómo se van a eliminar la razón por la que hay escándalos y otra cosa que también creo pues es que pues esto es un programa de televisión por muy reality show que digan que es ya hay cosas que están pues muy manipuladas y la manipulación si acaso se notó en el All Star 2 en esta sí fue como muy evidente eh, ahí está, estaba por ejemplo pues haber sacado a las reinas como Torgi Tor que siento que pudo haber dado más pero pues el caso indiscutible es Aya Que Aya debió haber estado en el top 4 Como ya dije, Aya es la gran reina reanimida de la temporada O de todo Drag Race probablemente También se nota cuánto cuidaron, por ejemplo, que Bebe Que ya es una ganadora del programa Haya llegado hasta la final Hay que decir de Kennedy Davenport eh, Kennedy Davenport es un caso especial Porque si uno ve actuar a Kennedy Davenport en vivo Es así, wow, la verdad sí sorprende muchísimo Pero eh, cuando ya la vemos así en su... En su trato diario pues a lo mejor no te cae muy bien y otra cosa que no me gusta de Kennedy Davenport es su, su drag siento que <risas> hola ya no tiene mucho que ofrecer que ya hemos visto por ejemplo que ella se ve muy bien en, en drag clásico y que si no hace por ejemplo de, de, de Nakota pues qué otra cosa nos puede dar nada su estilo de la moda tampoco es así como que muy edgy pero bueno, llegamos a la final con la ausencia de la gran favorita, Ben de la Creme. Pues esto es un mano a mano entre Shangela y Trixie Mattel, porque pues qué más nos queda. Y antes de que también empiece todo esto, me gustaría decir, adoro a las dos, a Shangela y a Trixie Mattel. Soy un fanático de RuPaul's Drag Race, pero no entiendo el odio tampoco. O sea, si no, te, si no gana tu favorita o si no entiendes el estilo de drag de una de las... De las concursantes Pues tampoco hay que demeritarlo u, u odiarlo ¿no? Drag es una cosa divertida O sea, ya lo dije y lo repito Eso está aquí para entretenernos Y ahora sí, ese odio desmedido mmm, No lo entiendo A mí me gustaría que gane Shangela Porque tuvo un muy buen desempeño Durante toda esta competencia del All-Star 3 Pero pues los rumores apuntan a que gana Trixie Eso ya lo sabíamos mucho antes De que comenzara la temporada y bueno, pues escucho y el, mucho el odio de la gente que tienen, porque es porque no les gusta de entrada el maquillaje de Trixie Mattel. Y pues bueno, lo siento, eh, a lo mejor no es fishy, o a lo mejor no nos está entregando pues esa ilusión de la mujer, pero pues nos está entregando esa ilusión de una muñeca Barbie, muchos dicen la payasa. No lo creo, es, es original Trixie es icónica A mí se me hace chistosa, no mucho en el programa ¿Verdad? Pero pues chistosa en general Y bueno, pues vamos a dejar que esto empiece Y pues Que gane Quien tenga que ganar No más Pues bueno, esto también ya como que suena un poco aburrido porque En esta temporada se nos han dado muchos adelantos ¿No? Entonces, pues estos cinco minutos Ya los vi Oh, oh por dios there's be tons of oh. choreography of course i'm a little afraid but more than anything i'm like this is going to be amazing oh my god grabado en una sola toma Así estilo, bueno, One of Spice Girls o más actualizado, pues La La Land. Eso es dificilísimo. Kitty Girl. Para tema principal. Todavía nos falta Call Me Mother. A ver, vestido. Hoy no sé. Como quinceañera irlandesa. ¿Por no Oh, eso es a All para de la para una performance live cast crew RuPaul's Drag, la y la de la drag de RuPaul. queridos, A ver, esto está interesante. Este reto sí es... Nunca antes visto. Vamos a ver qué pasa. Sí, <risa> Porque si te equivocas, te equivocas y ya. Oh, my God. ya la cambió de peluca, qué bueno. Trixie también cambió de peluca. ¿Ah? ¡Ay, los jueces! ¡Eh, hey, la Michelle bailando! Me gusta cómo se ve Trixie, por cierto. ¡Wow, bebé no pudo! Ok, so las eliminadas van a elegir el top 2. A ver la decisión. Uy, Angela. ¿Qué emoción. Shangela, qué bárbaro. Oh, Shangela, Esta No me lo esperaba. No qué No escogieron a Shangela? angela No entiendo, que digan? ¿Por qué no? No, nena, esto es un juego Tu carrera Va a continuar, por supuesto, Shangla. Tú ya eres una estrella ¿Por qué pusieron a Kennedy? No entiendo Oh, Dios mío La corona y el cetro están Mejor que nunca ¡Ay, qué emoción! ¡Wrecking Ball! Vamos a ver qué hace. No tiene zapatos, Kennedy. Pero pues Kennedy baila bien y Trixie nunca ha ganado un lip sync. Ven. Acuéstate, acuéstate, déjame ver <risas> Ahí, ahí, ya yeah. Está muy de flojera el sync por cierto ¿eh? ya, ya le pusieron en Junya y por supuesto Kennedy está llamando la atención El reveal de Trixie no se sé, me hizo muy, ex muy Wow Se está quitando la peluca en pedazos La canción ya casi acaba ¿Y eso fue todo? ¡Oh! Si por mí fuera no le daba la corona a ninguna Bien decepcionado que estoy de lip sync por la corona Pues ya ganó Trixie ¿Qué puedo decir? Me encanta Trixie Voy a seguir amando a Trixie como, como amo a Alaska Y sigo viendo su programa Con su hermano en el YouTube Y continuaré viendo lo que Trixie haga Porque a mí me gusta Trixie Pero siento que ganar Híjoles, ¿qué puedo decir? Tan solo la pura final Se notó bastante manipulada eh, Poner a Kennedy en el top 2, de veras, en serio, el lip sync se me hizo bastante deslucido, no me, no me emocionó, no me despeiné, el gato también ya hasta se enojó, o sea, era así como que ah, ya están bailando y por cuestiones de, de, de, solo del lip sync se puede ver que pues al final de la canción Kenny estaba ganando. Y aún así, Ruth decidió darle la corona a Trixie. Ay, siento y lo repito, yo adoro a Trixie, pero se me hizo bastante ilógico. No sé, o sea, estoy muy poco emocionado del triunfo de Trixie. Sobre todo por el lipsing, yo pensé que en el lipsing ella iba a ser como, wow, me quito más la peluca en pedazos, no sé, me desbarato el vestido con las manos y, el, y, a, y abajo tengo un body, no sé, algo... Algo más breaking Bowl. No sucedió Probablemente esta Temporada de RuPaul's Black Race Sea considerada La más infame En toda la histeria Del programa Me despido de ustedes eh, Fue muy agradable el haber estado con ustedes Por estos dos meses y medio, casi tres meses A pesar de las críticas Muchísimas gracias Y bueno, pues por ahí estaremos comentando Todavía en las páginas Los quiero muchísimo Adiós.